Oye, no juegues con eso en la casa. Podría ser peligroso. Ah, <risa> tranquilo. Solo una pelada tenemos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ups! Se me resbaló. ¡Ay, pendejo! Te dije que no jugaras con esa mierda en la casa. ¡Oh, mía! Te dije que no jugaras con eso en la casa.